Hey, esto va para ti Allí donde estés tú Sin respirar ¡Ah! Pa. Pensativo, en qué lido me he metido. Salgo de la sombra, toda mi vida hacia ahoga Mi cuerpo no respira, el aire me abandona. Siento como todo tiembla. ¡Ja! Estoy en un desierto, preguntándome qué es lo que te verdad deseo. Me estoy muriendo, caigo en este agujero. Busco respuestas de las preguntas que mi mente piensa. Nadie la contesta, yo reviento. Porque la música la siento como una orquesta que me llena, me da vida y me calma. Pero la misma vez me calla. Si compongo, sangro, me descompongo. Dejo en la letra. Hace el alma desgarrada Las penas y las cicatrices que nunca sanaron sí sí me canso Por estar ayudando, por rechazar Tanto callar y decirlo todo rapeando Cantando por exigirme hasta terminar cansado Hasta crear un temazo Una época que lo perdí todo No, no soy yo, no soy yo Busco mi mente vacío cuando se alejó No, no soy yo, no soy yo Todas las penas y la sangre que se, se perdió Tu una recompensa y a la misma vez no. no, no soy yo, no soy yo, todas las lágrimas que la música perfecta derramó, no, no soy yo, no, no, no se fue al cielo en todos modos. Supe que estaba solo, pero me envió un gran tesoro. Una lágrima cayendo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué coño siento? Estoy sintiendo lo último que le hubiera dicho hace tiempo, por supuesto. Pero no puedo retroceder del tiempo y me arrepiento. Claro que es un absurdo, pero quisiera ser un viajero del tiempo. No lo dudo, toda mi pena. No soy yo, no soy yo. Busco mi mente vacío cuando se alejó. No, no soy yo. No soy yo Todas las penas y la sangre que se perdió Tuve una recompensa pero a la misma vez No, no soy yo No soy yo Todas las lágrimas que la música perfecta derramó No soy yo al pasado y decir lo siento Adiós y gracias por tu tiempo Tus lecciones me sirvieron y ahora lo entiendo Estoy orgulloso de ti, por supuesto Apresaré cada recuerdo que contigo tengo El tema lo quería cambiar Pero no quería llorar La temática era sin respirar Pero no lo quise curar más Y lo cambié todo sin saber qué pasará